Muy buenas. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que el Señor les esté bendiciendo grandemente. El día de hoy vamos a comenzar un poquito temprano, entre comillas, porque como podrán saber aquí son dos horas más tarde y, este, y bueno, el cambio de horario ya no se hace allá en la Ciudad de México, por lo tanto, pues es un poquito más difícil para mí. Eh, hacer estos, ahora sí que estos estudios un poquito más extensos de lo que son, a menos a, hasta que se haga un cambio en el horario, ya sea aquí o allá en México, no sé. Esperemos que a lo mejor el presidente recapacite, aunque yo debo reconocer que los cambios de horario a veces sí son, son una tontería, <ríe> no sé para qué, pero por otro lado a mí sí me gusta que uno aquí... Son las ocho de la noche y todavía hay luz allá afuera. Eso, eso se me hace muy, muy bonito. Y si me escuchan un poquito así medio mormado <coughs> o algo por el estilo, es porque desde ya desde el lunes he estado ahí luchando con una gripilla. Entonces, este, bueno, mis hermanos, estamos aquí de regreso. El día de hoy yo pienso que vamos a concluir con nuestra sección de eh, todo lo que es el, el pacto de Dios con el hombre, la, la semana pasada estuvimos hablando precisamente de cinco, circo, cinco, circo, circo, perdón, cinco argumentos que definitivamente demuestran que hay un pacto de gracia, que hay un pacto de gracia el cual eh, se, se anuncia o bien se promete desde Eva, eh, se confirma en Abraham y finalmente se cumple en Cristo. Y estuvimos viendo diferentes eh, matices acerca de este pacto de gracia. Y el día de hoy efectivamente vamos a concluir ya esta sección del pacto de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque, este, como les dije hace ya un par de semanas, creo que a veces puede ser un poquito contraproducente estar dando círculos en, en temas y en situaciones que a lo mejor eh, algunos de ustedes ya comprendieron, a lo mejor algunos de ustedes ya también hicieron su tarea, estudiando por otro lado, o a lo mejor algunos de ustedes dicen, saben qué, simple, simple y sencillamente no entiendo nada, Isaías, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a estudiar lo que conocemos, ¿no? O lo que estamos más familiarizados. Porque de hecho, eh, la semana que entra, vamos a introducir eh, lo que es este, el, ahora sí que el, el octavo capítulo de las confesiones de fe que tienen que ver con Jesucristo, el mediador. Eh, nuestro Señor Jesucristo, el eh, segundo miembro de la Trinidad, Dios encarnado, y vamos a estar este, abordando algunos temas relacionados a esto, pero obviamente no en su totalidad, y bueno, no lo quiero spoilear, este, pero va a, estar, va a estar bonito, ¿por qué? Porque es un, es un tema al cual todos estamos familiarizados este, de alguna u otra manera, pero yo sé que entender eh, la cristología o la obra de Cristo. Disculpen mis hermanos. Ay, disculpen. Este, entender eh, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo como mediador, pues a veces hay cosillas ahí que damos por sentado y, y, y yo les garantizo mis hermanos que hasta el día de hoy ustedes les preguntan a, a varios hermanos de la iglesia pregúntesle, oye tú, explícame el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y una gran mayoría de personas dentro de la iglesia no te van a saber decir qué es el evangelio. Te van a decir, bueno, es que Jesús eh, me ama y, y, este, y dio su vida por mí en la cruz y ahí se acabó. Y sí, es cierto, es parte del evangelio. Pero el evangelio es toda todo una historia que se centra precisamente en la redención que recibimos como su pueblo a través de Jesucristo y esa redención obviamente se alcanza no solamente a través de la cruz sino a través de toda una vida perfecta de obediencia eh, cumplimientos, cumpliendo todas las profecías concernientes al Mesías, entonces este, y obviamente concernientes al pueblo de Dios, nuestra redención y, este, y a veces como les digo, hay gente que hace el evangelio acerca de mí, oh es que Cristo me ama, bueno, sí, sí, sí, es cierto, por supuesto que te ama, pero el problema es que a veces nos centramos demasiado en nosotros mismos y no en nuestro Señor, no en lo que es el Evangelio, y que el Evangelio abarca algo mucho más amplio. Entonces, este, bueno, eh, vamos a comenzar esta última sección de confesiones de fe del pacto de Dios con el hombre y vamos a ponerlo en las manos del Señor. Padre santo, te damos gracias por este día, te damos gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de venir aquí y estudiar tu, tu palabra, estudiar lo que grandes hombres a través de la historia han enseñado, han sostenido y han defendido a capa y espada. Y Padre santo, qué bendición es ver que nosotros estamos en línea con lo que dice tu palabra, con lo que es la la, la sana doctrina y evidentemente con grandes hombres que, que pues, obviamente eh, temieron, Señor, y que dieron mucha seriedad a estos aspectos teológicos y enseñanzas doctrinales. Te pido que nos des humildad, Padre, para aprender esto de una manera que glorifique tu nombre. Y, Señor, gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este, quiero ver si aquí tengo algún papelillo. Déjenme ver si mi mujer me puede traer una servilleta o algo así. Este, saben qué, denme un minutito, voy a agarrar una servilleta porque se me olvidó y no lo traje, permítame. Ya estuvo. Ahora sí. Ya. Gracias por su paciencia. Bueno, no, no que no creo que vayan a escaparse. Bueno, no sé. Tal vez, tal vez sí. Bueno, eh, confesiones de fe. Este ya lo pueden by, ver ahí en sus pantallas. Este vamos a ver lo que es la cuarta sección. Este pacto de gracia es con frecuencia presentado en las escrituras con el nombre testamento, testamento. Eh, pacto y testamento son esencialmente la misma cosa. En referencia a la muerte de Jesucristo, el testador, y a la herencia eterna, con todas las cosas que a esta pertenecen en ellas legadas. Eh, el día de hoy vamos a estar evidentemente pasando mucho tiempo en la escritura, cosa que debe ser, <ríe> eh, sí, porque si la escritura, si no respaldamos lo que enseñamos con lo que dice la palabra de Dios, pues es simplemente son palabras, son, son comentarios de hombre. Uh, de hombres, pero este, el día de hoy vamos a estar estudiando uno de mis textos favoritos que es precisamente, vamos a estar viendo muchas secciones de lo que bueno, oh no muchas, sino prácticamente vamos a estar viendo tres capítulos así enteros, vamos a leer rápido vamos a analizarlos no voy a hacer una exégesis detallada porque también quiero, quiero que vean cómo también a través con el español nosotros podemos llegar a muchas conclusiones para ustedes quienes no tienen los lenguajes originales podemos llegar a conclusiones exactamente iguales, mis hermanos. Ahora, obviamente, si algunos de ustedes, especialmente los varones, quieren algún día enseñar, quieren instruir, quieren predicar, eh, definitivamente los lenguajes originales son, son críticos, porque hay detalles que definitivamente, como estudiantes de la palabra, debemos profundizar, pero si, somos, si, somos, si so, ustedes, hermanos, este, simplemente quieren estudiar la palabra de Dios de una manera más seria... Hermanos, con las traducciones que tenemos en español, creo que es suficiente, hay concordancias bíblicas, eh, no concordancias, eh, se les dicen los interlineares, interlineares donde está el texto griego y el texto en español, eh, no estoy muy seguro si hay así en, en hebreo, no, no, no, no lo he visto, si, si alguno de ustedes sabe me lo puede hacer saber, este... Pero es bueno porque te va, ustedes se van dando cuenta más o menos, ah, esta es una palabrita, ah, mira, este, ¿qué significa esto? Y ustedes pueden hacer su tarea por otra parte. Este, entonces, vamos a estar leyendo estos textos bíblicos de una manera así, este, prácticamente como, como una narrativa, como si estuviéramos escuchando casi casi un sermón. Porque de hecho, la epístola a los hebreos, hay, hay teorías de que en realidad fue un sermón eh, que el apóstol Pablo estaba enseñando a los judíos de su época que estaban queriendo regresar al antiguo pacto, que estaban, estaban cosquillando esa idea de que, oye, bueno, pues aquí está el templo, los sacerdotes levites todavía están aquí, sí, Cristo vino y ascendió, pero todavía tenemos todo esto, pues yo creo que está bien regresar a estas tradiciones, ¿no? Están, pues todo, pues todo está, sigue aquí, o sea, no fue así inmediato de que Cristo... Ascendió inmediatamente se destruyó todo. Y ante esa realidad, el autor o el predicador de la epístola a los hebreos les está diciendo, no, no, no, no, no regresen al antiguo pacto porque todo eso simplemente fue una figura, todo eso ya pasó, todo eso ya se cumplió en Jesucristo. Y querer regresar al antiguo pacto, a los sacrificios, a, a la circuncisión, a la ley de Moisés, como, una, como un medio para estar bien delante de Dios o bien un medio como los judíos lo veían en el Antiguo Testamento, es esencialmente lo mismo a querer regresar a Egipto, es querer regresar a esclavitud, es querer regresar a la antigua vida que, en de, la que, de la que el Señor te sacó. Entonces, el autor evidentemente los exhorta, los anima a que continúen con sus ojos puestos en Jesucristo. Y... Este sermón es una teoría, es una hipótesis muy, muy convincente. La dio el apóstol Pablo, pero Lucas estuvo haciendo toda la, la transcripción. O sea, Pablo estaba hablando mientras Lucas escribía. ¿Por qué? Porque el estilo literario es, es este, como que es una mezcla. O sea, es, es muy formal, es un griego muy clásico, muy, muy, muy, muy, muy antiguo. Eh, muy avanzado, también muy sofisticado, pero también al mismo tiempo hay, hay partes donde se escucha como que, como que hay un poquito de Pablo por ahí. Entonces, bueno, esa es una hipótesis con muchas, eh, pues con mucho peso, eh, no todos la creen, yo, yo pienso que sí fue así. Y, este, y bueno, vamos a estar viendo esta epístola de los obreros, que por cierto es mi epístola, una de mis epístolas favoritas. Este, pero vean eso aquí, eh, eh, Lucas... Ah, vamos a ver primero Lucas y después vamos a entrar a lo que es este Hebreos. Vean aquí en sus pantallas, o escuchen, Lucas 22, 14, 23. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartirlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Cuando habla aquí del reino de Dios venga se refiere a ese día futuro en el cual es el cielo nueva y tierra nueva en el cual el reino de Dios entra en su totalidad y ya estamos con él eternamente. No se refiere al, a otro reino, eh, nada más para hacerle saber. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo sendado, tomó la copa diciendo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, o bien el nuevo testamento en mi sangre que por vosotros se derrama. Vean cómo él se está dirigiendo a sus discípulos pero evidentemente eh, esto incluye a todos los creyentes, no solamente a, a los creyentes del antiguo pacto, sino también los que ahora estamos en el nuevo pacto. Primera de Corintios 11, 25, 26, eh, que es un eco a lo que había eh, esta, eh, enseñado nuestro Señor. ¿Por qué? Porque los corintios estaban abusando de la cena del Señor. Y ojo, yo quiero hacerles saber esto. Eh, la cena del Señor en, la, en Primera de Corintios, era una cena de verdad, no era un pancito. O sea, sabemos que hay un simbolismo muy, muy, muy, muy serio. No es nada más un pan y ya. O sea, sí creemos que, que, que esto representa algo de más, algo sumamente serio. Es, algo, es uno de los sacramentos que Cristo estableció y que por lo tanto se deben de tomar con mucha seriedad. Y por lo tanto, uno de los problemas que estaba sucediendo en la epístola en, con los corintios es que ellos hacían sus su cena del Señor, pero lo hacían casi, casi de una manera así, pues irrespetuosa, irreverente, a tal grado que por un lado, unos se llenaban, se, se atascaban de comida, que luego eso a veces lo vemos en la iglesia cómo se atascan de comida algunos hermanos y no les importa que otros no han comido. Pero bueno, este, los hermanos, los corintios estaban comiendo ahí atascados y los que no tenían pues se quedaban así, casi, casi sin, sin comer. Y por otro lado, imagínense. Habían, habían varios de, dentro de la iglesia de, de Corinto que estaban borrachos. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo que estaban borrachos? Si no es este... ¿Por qué estaban borrachos? Bueno, porque estaban tomando y estaban usando vino. No utilizaban jugo de uva. No utilizaban jugo de uva frutzi o pascual, pato pascual. Ellos utilizaba, se utilizaba vino. Entonces... A lo que voy, mis hermanos, es que Pablo les demuestra, oye, pues ustedes están haciendo de esta cena del Señor, pues una, pues prácticamente la están corrompiendo. Entonces, eh, bueno, sabemos todas las, las, este, las advertencias que da, pero vean, es un eco a lo que el Señor Jesucristo dijo. Sí mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque la próxima vez que nosotros tengamos o cenemos con Él nuevamente, vean, va a ser precisamente en el reino de Dios. No dice, no dice, no dice, o sea, no, no da muchos detalles, pero por el contexto es evidentemente que se refiere a los cielos nuevos y tierra nueva la eternidad con el Señor Jesucristo entonces este vean aquí rápidamente vamos a vamos a vamos vamos más vamos, vamos, vamos más adelante ya aquí a lo que vemos en Hebreos ah, déjenme aquí acomodar mi Ok. escuchen esto antes de, de, de comenzar en esto en este estudio de Hebreos quiero quiero aclarar algo muy importante Uh, porque vamos a estar tocando un poquito del tema de Melquisedec, no vamos a meter muchos detalles, pero hay varias posturas en quién fue Mel Melquisedec. Algunos dicen que fue una teofanía, otros dicen que fue una cristofanía o sea, Cristo preencarnado. Este, ¿Por qué? Porque el texto dice que no tenía, o sea, no tenía genealogía, no tenía ni principio ni fin, esencialmente, ahorita lo vamos a ver. Y otros señalan que fue un hombre, o sea, simplemente fue un hombre y una de las, las razones por las que no tienen genealogía es precisamente porque las genealogías no se. realmente no se comenzaron a tomar con más seriedad, sino hasta que se, tom, se, se, se, se, se estuvieron marcando bien esas líneas eh, para la nación de Israel, líneas eh, obviamente también Adán, etcétera, etcétera. Pero realmente no sabemos por qué, o sea, no hay una razón, o sea, realmente no. No nos dice el texto que tiene de genealogía, o sea, no sabemos, no era parte del antiguo pacto, no era algo que se, era necesario para este hombre Melquisedec. Por otro lado, evidentemente este Melquisedec fue rey y sumo sacerdote. ¿Por qué podía hacer eso? Porque obviamente, la ley, o todavía, todavía la ley no había llegado, o sea, la, ya una vez que se establece la ley del antiguo pacto, déjenme acomodar aquí esta chamarra porque el micrófono se me está. Se me está moviendo. Eh, una de las razones por las que eh, se hace esto, el autor de Ebros, es precisamente porque eh, el sacerdocio de Melquisedec era en cierta manera superior al sacerdocio, a, al sacerdocio del, del, del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque se, era de un diferente orden, era un, era un orden distinto. Um, Nuevamente, no, no me voy a meter en muchos detalles, estoy tratando de recordar algunas cosas, pero yo, yo soy de la idea de que Melquisedec simplemente fue un hermano, un Cristo, una figura del que habría de venir O sea, no, no creo que es necesario estar eh, teorizando y haciendo hipótesis de que, ah, bueno, es que seguramente fue Cristo. No lo sé, puede ser, puede ser, puede ser, no lo sé, pero el punto es,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 que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, a quien se refiere a Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec recibe los diezmos y bendice a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el menor es bendecido... por eh, o, sea, o sea, Abraham es bendecido por el mayor que en este caso es Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Levi que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, obviamente Levi todavía no, no estaba ahí presente. Entonces, de alguna manera, Abraham pagó el diezmo, también le que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió. En cierta manera, lo que está diciendo aquí el autor es que hay un cierto tipo de superioridad sobre quién es Melquisedec, quién es Abraham y evidentemente el pacto que eventualmente vendría a establecerse, que es el pacto levítico, pacto mosaico, parte del pacto mosaico, eh, orden eh, levítico. O sea, el sacerdocio levítico es parte, del, parte del, pacto, del antiguo pacto. Ah, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque él recibió al pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisede y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, eh, si realmente el sacerdocio de los levitas que se establecía bajo Aarón, obviamente todo lo que era el antiguo pacto, realmente fuese ese realmente la sustancia final, o sea, ese fue el punto, entonces, ¿por qué se levanta otro sacerdocio que es superior con el orden de Melquiseder? Y ahorita voy a llegar a un punto que tocamos la semana pasada, vean el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. O sea, ¿por qué? Porque obviamente bajo el nuevo el antiguo pacto solamente los levitas tenían la autorización bajo órdenes estrictas de nuestro Señor para fungir como sacerdotes. Y saben ustedes lo que le pasa a los hijos de Aarón, a este Abihu y su hermano, no me acuerdo su, otro, su nombre, eh, a, a, a, a, a, a Ahab, Ahab y Abihu, creo que así se llama, ¿no? Este, que, sé, como quien dice, se les dio se les dio la gana y quisieron haya presentado a un sacerdote y pum, los consume el Señor y, y Aaron se queda así, pues, pues, sí, se lo merece, ¿no? Hasta, hasta, pues, qué brutos, ¿no? O sea, ellos saben exactamente. Pero vean, versículo 12, nuevamente, porque cambio, cam, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio. De ley. O sea, si va a haber un diferente sacerdocio, un diferente orden, también se tiene que cambiar la ley. Y aquel de eh, quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En otras palabras, mis hermanos, si ustedes se ponen a pensar, si Jesucristo durante su ministerio humano, todavía antes del, de su resurrección, si él hubiera llegado y hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ustedes sacerdotes, gracias, este, eh, les agradezco que, por todo su ministerio, pero aquí estoy yo, este ya váyanse, eh, ya voy a ofrecer yo sacrificios. Y él, de forma humana, hubiera transgredido en contra de la ley. Eso hubiera sido una transgresión tremenda. Es por eso que era necesario que hubiera un cambio también de ley un cambio de pacto, un cambio de testamento, o sea, como que un, una mejora en todo lo que se venía cocinando o bien que hubiera un cumplimiento para que finalmente Jesucristo llegara a ser el gran sumo sacerdote. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto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 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. O sea, realmente la, la ley, como yo les he enseñado, nuevamente no me estoy promocionando ni nada de eso, eh, promoviendo, perdón. Pero si tienen chance, vean el estudio de Gálatas que enseñé hace, hace tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque ahí demuestro cómo la ley es buena, pero fue débil. ¿Por qué? Porque la ley no salvó a nadie, no ha salvado a nadie y no salvará a nadie y evidentemente no va a perfeccionar a nadie. Entonces, aquí vemos en este texto, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, en el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto o bien un mejor testamento. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte, o sea, eran seres humanos, eran tantos. ¿Por qué? Porque se, volvían, se ponían viejitos y se morían. No podían continuar, más este, o sea, Cristo, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote, sacerdocio inmutable. Quiero que escuchen bien en eso. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Con lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos porque el sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los seres, apartado de los pecadores, o sea, no se refiere de que él no interactuó. sabemos que él interactuó con pecadores, vaya a sus discípulos, este, prostitutas, ladrones, fue a evangelizarlos, a ministrarlos, aquí se refiere a que él no era parte de ese grupo de pecadores, ¿por qué? Porque él era perfecto, él es perfecto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 Obviamente, este es algo tremendo conforme a lo que es el, el testamento de la gracia o el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque obviamente aquí vemos claramente cómo esta gracia se cumple en Jesucristo. Lo que se venía anunciando, y de hecho ahorita lo vamos a ver un poquito más de detalle, lo que se venía anunciando, todo lo que es la ley, todas esas sombras, todos los, los, los sacrificios, incluso la circuncisión, la ley, todo se cumple en Cristo a la perfección. Y yo, honestamente, mis hermanos, yo también no entiendo, y lo digo esto con todo respeto, no lo quiero esto, no quiero que esto se escuche como una crítica, porque yo sé que hay grandes hombres de Dios que sostienen esta, una postura que voy a mencionar, pero hasta la fecha no logro entender cómo es que algunos teólogos, algunos expositores, a lo mejor no son muy verbales en su manera de expresarlo, pero hay personas que creen que durante un milenio va a haber un tercer templo donde por alguna razón casi casi hasta milagrosa se va a regresar a la ley durante ese periodo de mil años y va a haber sacrificios otra vez y va a haber otra vez sacerdotes levitas y va a haber otra vez ley y va a haber otra vez circuncisión y va a haber todo lo mismo del antiguo pacto solamente para que se cumpla algo a una nación que ha estado en desobediencia desde el principio hermanos, esto va en contra, abiertamente en contra del carácter de Dios, porque es en cierta manera como que Dios nunca cambia su manera de pensar, ah, ah, pero, o sea, en cuanto a lo que es su Hijo Jesucristo, en cuanto es al pacto de gracia cumplido en su Hijo amado, pero por alguna razón en ese reino milenario, ah, Él sí va a cambiar su manera de pensar, entonces pues, ¿de qué estamos hablando? <ríe> como dice ahí un, un, un cómico, o sea, pues entonces ¿de qué se trata? O sea, Dios es inmutable, Dios no cambia, pero, pero, pero en ese milenio sí va a cambiar. Hermanos, eso va en contra del carácter de Dios. Sabemos que Dios continúa este, salvando a gente de la nación de Israel. Sabemos que Él continúa, incluso Pablo lo mismo lo dijo, pero eh, creer que, que, que, que se va a regresar a un tercer templo. Incluso, aun si lo llegan a construir... No pasa nada. Como lo dijo un profesor, aún si llegan a construir ese tercer templo, no va a ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque el tercer templo es Jesucristo. El tercer templo es Jesucristo y su pueblo, que es la iglesia universal. Somos todos los creyentes, nosotros, usted, yo, los creyentes que vivieron en el Antiguo Testamento, los cristianos que van a creer en un futuro, todos los que vamos a estar en el reino de Dios por los siglos de los siglos. El problema, es que luego a veces nos metemos tanto en los detallitos y, y tenemos una teología súper arraigada en nuestra manera de pensar que a la hora de leer ciertos textos del Antiguo Testamento, ah, luego, luego simplemente es para Israel y se han sacado No, no, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Hay que ver todo el consejo de Dios. Hay que ver toda la historia de redención, toda la historia de Dios para realmente descubrir cuál es la intención del autor principal, que es Dios. Y esa intención original, cómo la transmitió los autores y cómo los autores escogieron diferentes tipos de lenguaje. O sea, unos es este, utilizaron narrativa histórica, otros es este, escribieron eh, profecía, otros estudiaron prosa o poesía. O sea, hay diferentes géneros, y no es porque el género tenga autoridad sobre el autor, en este caso Moisés o Samuel, etc. No, no, no. Sino que bajo inspiración divina, Dios les permitió o bien Dios los llevó a que ellos escogieran o se inclinaran a un cierto género literario para así revelar su palabra a Dios. Por lo tanto, hay que saber distinguir esos géneros, mis hermanos. Uno no puede interpretar, yo no puedo interpretar, les voy a poner un, un ejemplo muy sencillo. Porque por ahí un pastor, un, un, un expositor dice que así como tú lees un periódico, un libro de ley, así todo literal. Ah, bueno, así, así es como debes de la, la, la Biblia. Ah, espérate, no, no, no, no. Si tú lees una, una constitución, eh, no la vas a leer de la misma manera así si estás leyendo un libro de Shakespeare. <ríe> si estás leyendo un libro de Shakespeare, no lo vas a leer de la misma manera que un libro de ciencia ficción. Eh, no lo vas a leer de la misma manera que, que canciones, no vas a leerlo de la misma manera que los poemas eh, o las parábolas, lo, las, ¿cómo se llaman las estas este, fábulas de Sopo? O sea, hay géneros que no los puedes interpretar rígidamente literal. ¿Por qué? Porque vas a llegar a conclusiones que no son. Incluso nosotros, en nuestra lengua hispanohablante, que es el español, obviamente, vaya la redundancia, nosotros utilizamos mucho el sarcasmo, la ironía, utilizamos diversas figuras de, de, de, de lenguaje, eh, hipérboles, que son exageraciones, las exageraciones, nosotros nunca exageramos, esa fue una hipérbole. Ustedes pueden imaginarse, pero lo que voy es que, es que de la misma manera en como nosotros utilizamos estos lenguajes, también los autores bajo su propia personalidad, su propia prerrogativa, obviamente dirigidos e influenciados por el Espíritu Santo, escogieron estos, estos diversos géneros literarios, unos para, como les dije, eh, escribir ley, en este caso lo vemos en, en, en Levítico, lo vemos en Deuteronomio, que por cierto, especialmente Levítico, es inúmeros, son libros difíciles de entender, porque es mucha ley, ley, ley, ley, ley. Luego tienes este, narrativas que dentro de la misma narrativa es un poquito flexible porque puedes meter ahí un poquito de prosa o puedes meter incluso profecía. Luego la profecía, hay, hay profecía histórica como el libro de Jonás, hay profecía poética, un pedacito de Jonás igual, este, cuando está dentro del, del gran pez, del estómago del gran pez. Este, hay profecía apocalíptica que es Ezequiel, eh, otros textos de Daniel. O sea, hay muchos géneros y y decir, ah, es que todo es literal, hermano, es por eso que se llegan a conclusiones tan erróneas. Uno dice, bueno, ¿cómo es que hay tantas posturas dentro de una postura teológica? Precisamente porque no se está interpretando la palabra de Dios correctamente. Nosotros vemos el texto, qué es lo que dice en su contexto histórico, qué es lo que dice el autor original, y de ahí partimos, ok. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Si en otros textos que son más sencillos de entender, hablan, dan más luz, dan más claridad. Ah, pues vea esos textos. Si es un texto muy difícil de entender, vea un texto que sea más fácil de entender y con base en ese texto vas y regreses Ah, esto es lo que dice este profeta. Esto es lo que dice esto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque precisamente estoy hablando de las visiones de Ezequiel que vimos la semana pasada. Hermanos, yo se los voy a decir una vez por todas, y yo, yo me inclino a pensar de que esa postura de que, se, de que va a haber un tercer templo con sacrificios, con ley, regresar a la ley de Moisés, y que todos para ser salvos se tienen que someter a esa ley. Hermanos, con base a lo que la Escritura dice, discúlpeme pero esa enseñanza es una herejía. Es una herejía. No estoy diciendo que los que la sostienen son herejes, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo, por ningún motivo estoy diciendo eso, pero esa enseñanza en particular sí si es una herejía, ¿por qué? Porque va completamente en contra de lo que es el consejo de lo que Dios ha revelado, va en contra, completa, en completamente y abiertamente en contra de lo que dice el Evangelio, de lo que dice Pablo, de lo que dice Nuevo Testamento, de todas las batallas que tuvo eh, el apóstol Pablo con los judíos. Oye, oigan ustedes díganme, ¿por qué el apóstol Pablo... En el concilio de Jerusalén no les dijo a todos, ¿saben qué, hermanos? En este periodo de tiempo absténganse de la ley, pero ya después cuando un susodicho reino llegue, ah, bueno, ahí sí ustedes se puede regresar. Hubiera sido un momento perfecto para que Pablo y los demás discípulos los apóstoles dijeran, no, esto, esto, esto de abstenerse y no regresar a la ley es algo temporal, mis hermanos. Es algo temporal, ustedes espérense porque más adelante se va a regresar. Ustedes tranquilos. Hubiera sido un momento perfecto, pero no lo digo ¿Por qué? Porque eso ha sido abrogado, lo que acabamos de ver. El, ese, ese, de hecho, este texto ven aquí en sus libros. Y de hecho, nuevamente, se me hace que nos vamos a quedar aquí en Hebreo 7 por cuestiones de tiempo. Bueno, ya veremos. Um, eh, que queda pues, este en, el en el versículo 18, en sus pantallas o si tienen sus Biblias, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ustedes saben qué significa esa palabra abrogado, por lo que me acuerdo, porque cuando lo estuve estudiando, me sorprendió. Esa palabra abrogado el mandamiento, literalmente lo que está diciendo el autor es que ese, ese, ese pacto, ese, ese mandamiento anterior, es. Como si tú agarraras un contrato. Ah, Déjenme darles un ejemplo. A mí, me da, a mí me gusta mucho dar ilustraciones y ejemplos, aunque al Pastor Godoy no le gusta. Pero bueno, somos gentes diferentes, diferentes estilos. <ríe> tú no tienes estilo, Dodge. lo sabes. <ríe> es un chiste. Este, eh, Déjenme ver si lo puedo, le, lo, puedo, lo puedo. Bueno, imagínense, este es un contrato, este es un mandamiento. Lo firmas y todo, y de repente te dan otro nuevo, lo firmas. ¿Qué le pasa a este que tienes? ¿Qué le pasa a ese otro mandamiento? Es basura. Así, prácticamente, eso es lo que dice el texto, abrogado. Es basura. Pero por alguna razón, por alguna razón, quién sabe cómo, quién sabe cómo. En ese milenio, uno va a poder regresar a ese, a, ese, a, ese, a ese testamento, a ese mandamiento que estaba en la basura y lo quieren volver a pegar con resistol, con, quien sa con azúcar. ¿Quién sabe cómo lo quieren pegar? A pesar de que Jesucristo ha hecho todo una vez y para. Siempre. Por eso que lo, de, lo de, vean lo que dice ahí el versículo 27. Es que es, espero que me estén entendiendo porque esto es serio, mis hermanos. Esto es muy serio. Esto es muy serio porque el problema es que a veces que nosotros le prestamos más atención a lo que hombres pecadores eh, que si no fuera por la gracia de Dios serían necios, seríamos, todos somos necios, somos una cochinada, todos, si no fuera por Cristo. Pero a veces le ponemos más atención a, a, a teologías sistemáticas, a lo que algún tío dice, que lo que dice la palabra de Dios. 27, versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos somos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. Y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez. Para siempre. Ofreciéndose a sí mismo. Para siempre. Eso de que se va a regresar y todo eso. Disculpen, mis hermanos. Yo no sé cómo. No sé cómo se puede armonizar una enseñanza así con lo que dice la Escritura. Pónganse a pensar, mis hermanos. Pónganse a pensar. No, obviamente no voy a dar detalles, pero hace tiempo me contaba eh, eh, mi mamá que un, un teólogo eh, dijo algo de que en el milenio iba a haber un tercer templo y no sé qué, y un par de hermanas se le acercaron para indagar, oye, pues, como que, luego, luego esto, como que, wow, cómo que va a haber tercer templo y sacrificios y todo eso, o sea, ¿cómo, cómo, cómo está eso? Y cuando le empezaban a hacer estas preguntas a este, a este hermano, que es muy conocedor, muy, muy reconocido, que no voy a decir quién es, el hermano no, no, no les pudo responder. Y es un teólogo, es un exegeta pesado. Y lo más interesante es, por lo que sé, se enojó por las preguntas que le estaban haciendo estas hermanas. Y esa es una reacción muy común, de algo que no se puede defender ni se puede sostener bíblicamente. Ustedes pónganse a, a cuestionar y si de una persona se enoja es porque precisamente no tiene las respuestas, no la entiende y generalmente a veces lo creen o lo enseñan simplemente porque es lo que crecieron conociendo. O es que como el Señor me transformó y este es el campo teológico con el que he estado toda mi vida, pues, pues estoy cómodo aquí en lugar de, ¿sabes qué? Ensúciate las manos y salte de tu, de tu área de confort y ponte a estudiar y haz preguntas difíciles y estudia con seriedad. Esto es serio, mis hermanos. Y esto yo, yo, voy, a, yo voy a repetir lo que un, un amigo mío y teólogo, mi, mi mentor académico me decía, tú te puedes meter con lo que sea. Entonces te puedes burlar de mí y todo, pero nunca te metas con la sangre de mi salvador. Nunca te metas con mi rey, con mi salvador. Porque estas personas que dicen que va a haber un tercer templo con sacrificios y la ley y, y todo eso, todo, esa enseñanza es un asalto directamente a la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Lo es. Uh. Y no me, no, me, no me quiero meter en muchas detalles porque obviamente no terminaríamos esta plática. Pero esto es serio, mis hermanos. Ahora vean rápidamente. Vamos, vean rápidamente esto. Uh, Hebreos 8. Vamos a ver el tiempo. Uh, lo voy a dejar aquí. ¿Saben por qué? Porque la semana que entra, este. Eh, la semana que entra, quiero concluir esto porque esto es muy. Esto es, Material muy, muy bello. ¿Y, y, ¿Y vieron lo que hicimos? Simplemente estuvimos estudiando la escritura, no estuvimos leyendo ningún libro de teología sistemática o, o doctrina bíblica, nada de eso. Simplemente estuvimos enseñando lo que dice la escritura. Eh, y a lo que voy, mis hermanos, es que, eh, bueno, el día, déjenme ver aquí en mi calendario, y de hecho lo, lo tengo que platicar con el pastor, no se preocupen, esto yo lo arreglo con él, el día 6 de, de, de abril, que es el Jueves Santo, que conoce como el Jueves Santo, este, eh, tenemos nosotros servicio dominical. No, dominical. Vale, vale. Tenemos servicio ahí en la iglesia de St. John's. Este, y es probable que le pida, ya sea el pastor o alguien más, que me cubra ese día porque obviamente es un servicio pues, especial no no sé si, si en remanente van a tener servicios especiales o estudios especiales, a lo mejor el pastor puede enseñar algo de esa, de esa naturaleza no sé, pero, pero yo pienso que ya la semana que entra, concluimos bien esta sección del pacto de la gracia y, y yo les digo, mis hermanos esto es lo que yo le digo a mis muchachos, a mis, a mis jovencitos o a mis niños, así les digo, unos muchachitos lindísimos aquí en la iglesia les digo Siempre ve al texto, ve al texto, go to the text, ve al texto, ve al texto. No, que esto no lo entiendo, ve al texto, ve al texto, ve al texto, ve al texto. Nosotros no imponemos nuestra teología sobre lo que dice la Biblia. Nosotros imponemos lo que dice la Biblia sobre nuestra teología. Y, este, y yo le pido al Señor que vaya, no, no, no estoy diciendo que tengamos que estar de acuerdo en todo. Pero hay fundamentos bíblicos, como el que les acabo de decir. Esto es algo fundamental a lo que es la obra de redención. Aunque no parece, pero lo es, mis hermanos. Y es muy serio que todos ustedes, todos nosotros estemos bien fundamentados en el Evangelio. Y es por eso que yo le digo a la gente, a ver, explícame el Evangelio. Explícame el Evangelio. De hecho, eso yo lo, lo, lo, lo hice con los jóvenes aquí. Y les hice una, casi casi como un examen. A ver, escríbeme el evangelio. Y algunos me dieron unas respuestas muy buenas. Otros me dieron unas respuestas así de, pues, tengo que seguir orando por ellos por, para, para, para que estén seguros de que lo que creen es el evangelio y no creen algo. Y obviamente, este, esto, estos son muchachitos, pero es importante que todos sepamos bien que es este pacto, este, esta gracia que se ha cumplido en Jesucristo, es el Evangelio. Y bueno, y eso lo vamos a estar viendo ya más, más a fondo, comenzando eh, la segunda semana de abril, pero la semana que entra vamos a concluir este, esta, esta parte. Eh, no sé, ustedes saben, mis hermanos, con toda confianza, ustedes me pueden eh, escribir, me pueden, este déjenme aquí ver algo rápidamente, me pueden, me pueden mandar eh, eh, preguntas, obviamente no las tengo todas las respuestas, tampoco vayan a pensar que yo, yo lo sé todo, yo no, yo no sé nada, yo, sé, yo, yo, yo solo sé que no sé nada. <ríe> eh, pero este, si hay alguna duda que ustedes tengan, y de hecho lo voy a escribir aquí, escríbanme a mi correo. Uh, no, permítanme un poquito. Ahí lo acabo de poner en los comentarios, si lo pueden ver. Isaías Godoy Nava, arroba, .com. Si tienen preguntas, si tienen dudas, este, me pueden mandar un correo. Isaías, ya sabes que, mira, dijiste aquí algo que no, no te entendí o quiero que lo aclares o sabes que no estoy de acuerdo en esto por esto, esto. Podemos dialogar, mis hermanos. Acuérdense, si ustedes a mí me presentan, si a mí ustedes me lo comprueban con esto, yo no tengo por qué cuestionarlo, ¿no? Miren, mis hermanos, yo he perdido prácticamente todo. Todo. Amistades, dinero, este, relaciones. He perdido casi todo por mis convicciones bíblicas. Y cuando se trata de convicciones bíblicas, ¿saben qué? A mí no me importa si yo me quedo solo en esta tierra. A mí me pueden ustedes mandar a una isla Así casi, casi como lo que le pasó a Juan, que obviamente no soy Juan, ni, no, <ríe> ni me estoy comparando. Pero yo prefiero estar solo. Yo sé que se escucha un poco de extremista, pero nada más. Yo quiero, prefiero estar solo y estar seguro de que lo que creo es lo que dice la escritura y estar en línea con lo que su palabra dice con lo que la historia. Grandes hombres de Dios llenos y empoderados del Espíritu Santo han enseñado que... Estar de acuerdo con un grupo solamente para quedar bien o re recibir algún beneficio. Yo no soy así, mis hermanos. Si ustedes me conocen, yo no soy así. Yo no soy así. Obviamente lo digo con, con amor, con misericordia. Yo no tengo ningún problema eh, teniendo amigos que no compartan la misma postura. No estoy diciendo eso. Yo tengo muchos amigos, de hecho, como les he dicho tengo eh, un amigo, uno, uno de mis amigos más queridos, que es él es precisamente judío cristiano, es pastor aquí en Chicago, él, él cree en algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, y somos amiguísimos, nos mandamos mensajes, mi mejor amigo que es pastor aquí en Miami, este también tiene algunas cositas que yo no estoy de acuerdo, y son, nos amamos, o sea, no pasa, yo no tengo ningún problema, el problema es que hay algunas personas que no les gusta, y se van y como que ya no te hablan, ya. No, oh, pues es que como, como tú no estás de mi parte, de, de, de mi equipo, pues como que ya no están mi amigo y hasta te quitan de Facebook. Y bueno, eso se me hace, eso me hace una inmadurez. Yo no, yo, no, yo no me desecho de ninguna persona por diferencias teológicas. Que les voy a dar duro, les voy a dar duro hasta lo que yo entiendo, mi conocimiento, pero eso no, eso no significa que, que tengo que... Eh, estar en enemistad o algo así, para nada, para nada. Y nuevamente, si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, yo casi ya no utilizo Facebook para poner cosas controversiales. No, no, no, yo ya no, ya no. Es desgastante, es desgastante, la verdad. Me he dado cuenta que en este tipo de cosas o entienden o no entienden, o entendemos o no entendemos. Y hay personas que no van a querer entender así de simple, y lo tenemos que manejar con mucha humildad, con mucha sencillez, con paciencia, y este siempre confiando que pues siempre y cuando tengamos la misma fe al mismo Señor, creo que todo el día de mañana se va a aclarar cuando estemos en la eternidad con el Señor, pero mientras tanto, mientras estemos aquí, sí tenemos que estar firmes, tenemos que saber lo que creemos. ¿Por qué crees esto? Ah, déjame decirte por qué. Aquí está el texto. Bueno. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo y es por eso que precisamente eh, yo ofrecí que estudiáramos las confesiones a través de la historia. ¿Por qué? Porque eso nos da en cierta manera una, una perspectiva más orgánica y o sea nos da más unidad con lo que se ha creído a través de la historia. Eh, eso de ser así medio no, yo tengo aquí como que mi cosa lo, lo, que, yo, lo que yo creo que es ah, es peligroso, es muy peligroso porque eh, querer ser así muy separatistas a veces eso puede llegar a causar tendencias un poquito sectarias eh, creer que mi grupo, no, yo nosotros tenemos la verdad, ustedes no ah, pero te amamos, pero no, tú estás mal, yo no, no, no, no y no quiero, yo no quiero ser así, por supuesto que no. Yo no quiero ser así, pues por eso que yo les digo, esto que estamos estudiando debe llevarnos a tener humildad. Y eso es algo que he estado aprendiendo, mis hermanos. Yo reconozco que durante mucho tiempo utilicé eh, las redes sociales el púlpito para promoverme, hacerme famoso, que me viene y todo eso. Y, y el Señor, a través de muchas cosas, este, me ha ayudado a, a mejorar en ese aspecto. Ahora lo único que me peleó son cosas de cómics, Batman y Superman, pero bueno, esa es otra historia, esa ya es un hobby. Pero, este, mis hermanos, esto es serio, esto es serio, hay que ponerse a estudiar. También, si tienen ustedes, este, me quieren, quieren, quieren saber acerca de, bueno, mi hermano, ¿qué...? Que, que, que, que este, que, Literatura, ¿me recomiendas qué escritores me recomiendas? Honestamente, los clásicos, los clásicos. Sí, a, a ver cositas que a lo mejor uno no va a estar completamente de acuerdo, pero los clásicos como, como Spurgeon. Bueno, Spurgeon a veces tenía cosillas ahí medio rarillas, pero, pero en cuanto al Evangelio, uff, él era tremendo. Spurgeon estaría completamente de acuerdo con lo que estoy enseñando. Él, él no eso de que el tercer templo y todo eso. Él no, no creía en eso. Este, los reformadores, algunos puritanos, este, John Owen. Eh, tristemente, alguna, algunos, su material a veces creo que no está disponible en español, no en todos lados. Jonathan Edwards también. Eh, obviamente, son, escrit, son escritos de hombres. Siempre tenemos que leerlos con discernimiento, incluso de los más robustos teológicamente hablando, ¿por qué? Porque somos humanos, mis hermanos. Y nosotros no vamos a tener una interpretación perfecta de la Escritura. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y es por eso que yo estoy entusiasmado el día de mañana que estemos ahí en la presencia de Dios. Yo sí estoy convencido de que cuando lleguemos a la presencia de Dios vamos a tener unas pláticas increíbles. Y el Señor nos va a dejar las, las orejas, ¿eh? nos va a decir, tú te, te metiste en tantos problemas ahí, este, lo, peleando que por esto, esto el otro. Cuando ahí, tus vecinos necesitaban escuchar del Evangelio y mandé a tu otro amigo a que predicaran, pero ahí los tenías, ¿por qué no fuiste? Pero bueno, a lo que voy, lo que voy es que el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, yo creo que sí vamos a tener pláticas y el Señor nos va a explicar muchas cosas este y todos nos vamos a quedar así como que chale. <risa> Pero va a ser un tiempo de gozo, vamos a estar adorando a nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, son las nueve de la noche, son 8.59 y llegamos a esta conclusión. Nos vemos la semana que entra, ya se les dije, para el 6 de abril. Es, hay un plan distinto para que se vayan eh, metalizando ah, Y bueno, perdón Pastor Godoy que lo haya puesto eh, en aprietos. No sé si ya tenía planes. Ay, le, le hablo de usted, pero bueno, es el Pastor. Este, ya veremos. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos con mucho cariño. Eh, lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor. Eh, nuevamente no sabemos cuándo vayamos a poder ir a México. Este, está difícil ahorita eh, especialmente con algunas cosas ahí económicas que están sucediendo acá, ya se darán cuenta oren por nosotros así como oramos por ustedes eh, y continuamos con nuestros ojos puestos en el Señor, mis hermanos que Dios bendiga, un abrazo con mucho amor, mucho cariño eh, y si algún día quieren venir ya saben, aquí tienen su casa todo esto le pertenece al Señor y estamos para servirle hasta luego, mis hermanos.